Eran palabras de amor verdaderas que apenas podía entender de tu boca. Eran palabras de amor verdaderas que apenas podía entender de tu boca. Tu boca hablaba sin sonido alguno pero yo entendía tus versos uno a uno. Este verano pasado y ya lejos, el viento me trajo tu sonido y tu olor. Me sentí inspirado e ilusionado, y sentí de nuevo el sabor de tu amor. El viento me trajo desde el final del mar. Amaneceres que me recuerdan a ti. Cuando estabas junto a mí en mi lecho.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 La risa nos acompañaba siempre Éramos felices de día y bajo la luna Nada nos importaba más que nuestro amor Y en ese verano hermoso explotamos los dos y el amor ha ido creciendo y creciendo Y ahora nos vemos sin si es invierno Hablamos siempre cuando lo ponemos Y es maravilloso cuando nos vemos Ay, el amor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 uno, uh no.